Bueno, Don Fulvio. Caramba, amado, cojas el don. A usted no le gusta Ese el don. Asunto de Parece don. que a ti te dieron mucha pela, porque cuando a uno le daba una pela, le decían, ¡Don fulano, venga acá! Y ahí mismo te, te afueteaban, ¿no? tres generalmente cosas Generalmente el que don no, puede, no goza, como que sí. está muy encumbrado y no goza. Lo que es eso de, que, de ponerte don cuando te iban a dar una pela o decirte el nombre completo, Sí. Fulado de tal, ya completo. Se ya era era se sabía pelea. que había problemas. Sí. <risa> bueno, hoy quiero compartir con ustedes alguna cosa que pasa en mi país y también el uso de los recursos del Estado en favor de candidatos oficialistas y chantajes que se están dando y recursos que se están dando también para favorecer esos candidatos. Primero, yo quiero que Producción me ponga el primer eh, video que yo le envié sobre el joven que está haciéndole algunos arreglos al frente de, de la casa, eh, subido en una escalera, y van unos atracadores y simplemente lo despojan de la cartera y lo despojan de su celular de una manera vil. Un ejemplo de lo que está pasando. Lo que está pasando en mi país en condiciones de seguridad ciudadana es para que no exista en la mente del dominicano la posibilidad de continuar con el PLD en el poder. Usted tener que llenar su casa de hierro, usted tener que estar con el corazón en la boca hasta que sus hijos lleguen de la universidad a su casa, Usted tener que estar con una motofobia ya imprimida, que usted ve un motor y cree que lo van a atracar, o ve una sombra que se le acerca y cree que lo van a atracar. Todo ese estado que nos ha quitado hasta salud con relación al miedo. Y no se hace nada. Usando entonces todos los recursos habidos y por haber, para beneficio propio y para beneficiar a otros de su, mismo, de su misma claque que, que quieren llegar e inquistarse en el poder o quedarse ahí. Este pueblo dominicano tiene que pensar lo que va a hacer en esta oportunidad que se le brinda al ir a ejercer su derecho al voto y pensar bien porque no es posible que nosotros estemos premiando aquellos que nos han arrebatado todo. Aquellos que han destruido nuestro país. Aquellos que quieren vender hasta el último pedazo de nuestros mejores recursos naturales. No es posible continuar así. Vamos a ver este ejemplo de este joven como es víctima de esta falta de seguridad que existe en mi país. Simplemente un ejemplo. ¿Tiene audio? ¿Y eso es aquí? <risa> no, eso es... <risa> eso es simplemente... Usted no está seguro en ningún, Indignante. Eh, eh, eh, en ningún lugar. Indignante. Eh, eh, es un ejemplo. un ejemplo de ese, ¿Ese video eso es aquí en República Dominicana? Un ejemplo de tantos. No, ah, okay, aquí no eh, se usan esos motores. Okay, okay, eso es una ilustración. No, pero mira eso es un hecho pero hay que yo, Ajá, sí, pero... mira, yo claro, estoy de acuerdo este vídeo yo... lo subió el nuevo diario okay. eh, lo que no se ha determinado si es en República Dominicana okay. yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en que suponiendo que esto sea aquí vamos a partir de la idea de que fuera aquí yo estoy de acuerdo en que eh, tú como oposición utilice estos eh, este mecanismo como una forma de arengar a la gente para que vote por tu propuesta política ahora Siendo enjundioso y equilibrado, eso no es una responsabilidad del PLD de la manera como tú lo estás planteando. ¿Por qué? Porque el aumento de la delincuencia en un país, en una sociedad, no se da de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Es un proceso en el cual tienen responsabilidad todos los gobiernos que... En que 20 han tenido... años. Sí, pero también el partido revolucionario Dominicano, al sí, cual sí, tú pertenecías también, también, también, también es responsable, también es responsable ¿Tú sabes sí. dónde, Totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes dónde está la gran responsabilidad La gran responsabilidad está En que cuando vimos Que el, la delincuencia iba en aumento No hemos sido capaces de organizar De orquestar, de armar sí, Un sí. programa Un programa de política criminal adecuado sí, El sí. único candidato que lo escuché Hablando Y después me decepcionó lo escuché hablando de un de, de, de, de un plan de política criminal fue a Danilo Medina cuando era candidato en el 2012 fue sí. su primer verdad sí en esa fecha él lo dijo en una entrevista que le hicieron en la Z101 y yo de alguna manera me alegré mucho porque dije bueno por lo menos vamos a tomar en cuenta sí. eh, vamos a tomar en cuenta una serie de medidas que deben de hacer o deben implementar lo, los estados para controlar sí. y evitar la delincuencia, que sí. es la razón de ser sí. de un programa de política sí. criminal. Entonces, nadie ha hecho nada. Sí. Por ejemplo, mira, nosotros, yo estuve abogando durante mucho tiempo, en, incluso con los procuradores que tuve, de que los atracos, esos atracos que crean mucho ruido, esas cosas como esa mira ese muchacho lo único le quitaron la cartera y le quitaron el celular pero ni siquiera lo amenazaron yo no vi que tenía pistola el tipo no me sí, di cuenta el tipo se desmonta ver? con una pistola aunque ah, okay, yo no me fijé pero bueno no el tiempo mío no son cuatro minutos hay tres minutos que lo ha usado ya <risa> oye esto oye Estoy esto a ir a él. entonces qué entonces qué eh, qué, qué, qué, fue? ¿Qué <risa> sucede qué sucede que nosotros tenemos obligatoriamente que exigirle al gobierno que desarrolle claro, una política claro, criminal. Claro. Los motores están asociados sí. a los atracos. Sí, ¿Por qué no se puede prohibir que a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, dos personas no anden en un motor? Sí, sí. Y si andan, ese, ese es un sí. perfil sospechoso para que lo detengan. Le voy a poner un ejemplo de República Dominicana porque hay miles, hay miles. En la romana, un boxeador que le dicen, le decían Tyson, saliendo de su gimnasio. Mordía oreja. por por su corpulencia. Ah, ok. Eh, saliendo de su gimnasio allá en, en el Centro Olímpico de la Romana, lo atracan para quitarle su celular y lo matan. Para quitarle su celular la semana pasada. Pero estuvo relacionado con el caso de la eh, señora que trabajaba en un banco de reconocida marca aquí en República Dominicana. Que en su casa fueron a robarle y ella cae víctima del de atracador que la mata. Ese caso fue muy sonado y se esfumó el caso de Tyson de La Romana. Ah, hay, no recuerdo ya. Sí, hay muchísimos casos, hay miles. El hecho es sí, que sí. no hemos tenido una política de seguridad en ninguno de los gobiernos que, que, que hemos pasado. Y este mismo no ha hecho absolutamente nada. En este margen que se han disparado todos los índices que hay, por más que digan que es percepción. Entonces, creando conciencia, no se puede premiar a gente que le, ha, le, le, le falta el respeto a los mismos ciudadanos. Veamos el otro video lo que están haciendo. Usando recursos del Estado, simplemente de ejemplo, ¿eh? usando recursos del Estado para beneficiar a candidatos. Y Recientemente estuvo aquí el Ministro de Educación y el Ministro de Educación se sentó con los técnicos de educación de aquí, de la Regional Duarte y le exigió con documento en mano que, y le entregaron a esos técnicos un formulario donde tienen que llenar con, cuatro, con 20 militantes, con 20 votantes les requirió también otras instituciones del Estado lo están haciendo, requiriéndole a sus funcionarios que tienen que llevarle un listado de 20 personas y comprometerse a llevarlo a votar. Hay una, Eso es chantaje. Hay una llamada, Hay una llamada. Vamos a ver, ¿Buen buenos día. días. Sí, buenos días. de la Marina aquí de la Mira, hay una situación, mira. El problema es que en un estado donde no hay un régimen de consecuencias, donde no hay una oportuna y al delito, porque aquí está un código que se ajusta a lo que es la percepción de la delincuencia y la corrupción. Fue hecho para eso en realidad. Si tú te fijas, el régimen de consecuencia y la persecución del delito no puede ser efectiva. Porque no solamente va a afectar a los delincuentes atractados, va a afectar también a los funcionarios, a los funcionarios. Entonces, fíjate, por ejemplo, con el caso de los feminicidios. Esos descarados son capaces de mira, ese señor mató a su esposa y 15 querellas, 15 denuncias por violencia. Es una, una discusión de allí. Muchas gracias, Marino. Mira, importante, 73% de los casos de feminicidios, de los casos de violencia doméstica y esos casos, se van en negociaciones a cambio de dinero. Bueno, 73%. Entonces, señores, eso no es el abuso y el uso de los recursos del Estado para beneficiar a oficialistas. Miren ese video. Pueden pasar ese video. Están chantajeando a los empleados públicos. A llevar listado Echan, Están que... chantajeándolo a que tienen ¿Qué? ¿Qué dice Que la... tienen que ir Que tienen no, que ir que... A, a las marchas caravanas y a todas las actividades Que hacen, que si no van lo cancelan Y a los demás Altos rangos tienen, tienen que llevar Una lista de 20 No, pero que dejen eso que renuncien Óyeme no, pero eso que eso es bárbaro. No, pero le están dando no está a cada regidor, a cada regidor de aquí de San Francisco de Macorís, le están dando 100 mil pesos semanalmente. El que elige... Con dinero del pueblo. El que, el, el que... Y otra cosa. Elige por paga. Y otra cosa. Tiene... Los estamentos militares son de estamentos de defensa, son estamentos de atención ciudadana, son la policía civil los estamentos militares la armada dominicana es sagrada no se puede mezclar con esto claro. y lo están mezclando también ahora para la visita de hoy del candidato oficialista deben de venir 15 de cada demarcación cercana de nagua, de cotuí de santiago, de diferentes lugares vestido de civil con suéter y gorra del candidato oficialista. Y la Armada Dominicana es sagrada. No debe inmiscuirse en asuntos políticos. Y mucho menos con esta bajeza. Se han prestado hasta lo más bajo por la desesperación que tienen. Pero eso es grave, esa Como emoción. quiera, el pueblo dijo ya: esto hay que cambiarlo. Ah, ¿cómo es el que va? No, esto hay que cambiarlo. No podemos seguir así, usando los recursos del Estado para beneficio propio, con mucha corrupción. Y los expedientes arreglados en, en, en, en, en las hartas cortes, como es el caso de Zapete. El que denuncia, entonces ahora lo quieren meter preso. Así es que estamos. Y no se inicia una investigación. Y debemos investigación, cambiar. No se inicia una investigación desde el mundo. No, de Publico. ninguna manera. Cuando Danilo dijo que actuaría por el rumor público. Pero que va. Tenemos una llamada. No te rías, amado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está todo? ¿Qué empiezan a hacer ustedes como, como, como comunicadores con esta enfermedad que entra a los Francisco? Llevar conciencia al pueblo, es sí, sí, lo más no, que no, podemos. Se llama come solismo, ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, como mucho, qué? Más, mala que ¿Qué? Votar, ah, okay. mucho más mala que el coronavirus. Votar, votar. El Eh, Yera, votar eso en contra, tiempo. eso es lo que hay que hacer porque no hay otra forma que no sea el 16 de Mira, febrero y en mayo entonces votarle en Amado, contra. Eh, cambiando ¿Ya? ¿Ya radicalmente ¿Ya? el ¿Ya? tema. Y hace la democracia. Quiero... Eh, uno, un minuto. El señor que llamó con la preocupación sí. que ha utilizado, que es un asunto más privado, porque se trata de una sociedad de condominios donde el edificio de seis, de siete, de cuatro, hacen una comunidad como una junta de vecinos interna, pero esta con un valor legal de sociedad. Hay una llamada, vamos a. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Felicitar el nivel de democracia de este programa porque independientemente del tema dirigido políticamente, pero no más que un tema dirigido desde julio, pero el la política, programa la oportunidad al pueblo de expresarlo. Claro, claro. El Dime candidato tú eres social? el candidato de Gonzalo El problema de la inseguridad social no. es algo que nadie puede darle de lado gobierno, todos es una no. epidemia y hay que reconocerlo Ahora, un hino de campaña es una irresponsabilidad. Y lo otro, yo soy técnico, Julio, de educación. ¿Qué es? Y nosotros ¿Qué, qué, qué, qué, qué. hemos tenido inconvenientes con compañeros que se han ido a la fuerza del pueblo, aquí en San Francisco de Macorís, y nadie le ha dicho nada. Y si no he chantajeado como usted dice, a mí nadie me ha dicho en el Ministerio de Educación qué línea política tengamos eh, que tener. Eso para que para que estemos claros a ti no te lo van a decir no, ¿no? Una pregunta, a ti vamos a ponerlo fácil eso sí, sí. dale la pregunta la, la, la licenciada... ADP que se pronuncie la ADP que se pronuncie que no tenga miedo a la ADP que se pronuncie que ellos consideren? lo saben déjame hacer la pregunta la licenciada Luzelene Plata todavía sí. está en educación no tengo conocimiento ojalá no, no, que Luzelene que, que siempre nos ve a, la, a quien yo le tengo está? mucho respeto hay que ver si con ella hubo represalia o si todavía está en educación porque ella está nombrada en educación está, en el gobierno ahí. del PLD y ella está en la fuerza del pueblo ahora o sea que si ella todavía está ahí entonces no podemos decir ah que hay una persecución eh, eh, solamente, le, y, y hay, solamente le quitaron Bellas Artes sin saber ejemplo, y si no julio, julio, Ajá. Julio, y julio, eso, valable, rota, candidata de yo creo que eh, sumar estos temas al asunto de la campaña, van a buscar votos y hacerle propuesta al pueblo dominicano que por eso están en oposición y ahí te van a quedar. La a hablar, sí. la ADP va a hablar y te van a llamar. Mira, decía yo que el tema de condominio, Gracias, la sociedad Rafael. tiene que aprender, y la, la, la, yo creo que describe muy bien lo que dijo Amado. La gente no sabe vivir en condominios. Yo te sugiero que lo pongamos no. como tema porque el tiempo que sí. vamos a agotar con sí, ese no nos va a dar para explicarle no, a la gente pero... lo que significa un condominio. Sí, sí. Pero en definitiva, todo el que es propietario tiene que pagar ese claro. costo común de claro. un contrato. Claro. Es claro. un de sentido común y de si eso No lo a tomar como sí, tema. No será otro. para siempre te va temprano. Gracias. por <ríe> Gracias. mucho. Gracias. Picando Gracias. Gracias. Picando Gracias. Picando Buen la llamada, buenos días ¿Buen día? sí, buen día. se me cayó el, el dedo programa, carajo. El mejor programa en la provincia de muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, sí. repita eso que usted acaba de decir que no lo escuchamos bien aquí el mejor sí. programa de la provincia de Duarte. Oye, mejor gracias. Mejor de la provincia de Oye gracias. muchas gracias, Vamos, gracias. De la región. Sí, miren señores yo le voy a hacer una referencia en cuanto al tema de joven que llamó pues señor eh, ellos quizás no lo están haciendo con esos funcionarios grandes porque saben que se va a calentar a los públicos pero habito de empresario en cuanto a dirigentes pequeños eso es indiscutible, aquí ha habido sí. mucha información, nosotros la pero se da pero miren, eso se da porque cuando cuando Tú... Hipólito Mejía llegó a la presidencia cambió el tren completo, cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia, cambió a todo el mundo o sea, nosotros no podemos venir ahora a decir, Ay, hay persecución sí si usted por ejemplo nombró un partido político, y ya usted nos representa lamentablemente, es que no lamentablemente es que si usted nos representa los intereses de ese partido es a usted lo va a porque lo pusieron hablando. ahí por ese, por ese partido está político de presión vamos a matar. Matar. no vamos se a dejen chantajear.